Estamos aquí este grupo de docentes de la Dirección Regional 07 eh, haciendo de conocimiento público a todo el país y un llamado si es posible hasta al Presidente de la República y muy en especial al Ministro del Ministerio de Educación y a la vez también involucrando al Ministro del Ministerio de Administración Pública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 Y decimos se han derrumbado porque aquí todo este personal que está aquí, que nos bordea, es profesional calificado, con calificaciones ya todo el mundo eh, de otros grados superiores de la licenciatura. Y ahora, con el sistema de evaluación, aparecemos en categoría de mejorable. ¿Qué significa ser mejorable? Una persona... Si nos ubicamos en un centro educativo, un niño, una niña escolar, que el programa que se aplicó para trabajarle a ese niño como objetivo del año, ese niño o esa niña no lo superó. Así nos han colocado a nosotros en esa categoría, que estamos en el lenguaje popular, como diríamos, achicharrado. Todo ese personal con maestría y con y que en su evaluación demostró competencias pertinentes para desempeñar su labor, mas sin embargo a una gran mayoría nos han sorprendido y no nos han pagado a otra parte le han ido pagando con la mística, la filosofía de dividirnos pero este es un grupo que nadie, nadie el Ministerio de Educación y la política que tiene el Ministerio de Administración Pública aliado de la mano con el Minel no nos van a dividir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 y no técnicos, los docentes de abajo también, no pueden jugar porque la calidad de un pueblo y la esperanza de una nación está basada en la educación y la educación en este momento en San Francisco de Macorís por lo menos y el Eje Regional 7, si nos maltratan, siguen atropellándonos, aquí estaremos de brazo caído, no habrá la voz.